Bienvenidos al Curso Bases de Legislación Ambiental Ecuatoriana. La legislación ambiental se ha ido desarrollando paulatinamente con la finalidad de responder a las necesidades que surgen con el desarrollo económico, que de una u otra manera incide sobre la explotación de los recursos naturales. La legislación ambiental nos brinda un marco normativo según el cual se deben regir las personas tanto naturales como jurídicas para ayudar al desarrollo pero en un marco de racionalidad, aprovechamiento sostenible y protección del ambiente. Hola, soy Diana Jumbo y estoy a cargo del curso Bases de la Legislación Ambiental Ecuatoriana. El estudio de este curso permite vincularnos con la normativa ambiental tanto nacional como internacional, pero que tiene en vigencia en el Ecuador, siguiendo la jerarquía de la pirámide de Kelsen con la finalidad de entender de mejor manera cómo se interrelacionan todos los cuerpos legales. Dentro de nuestro tiempo de estudio abordaremos los contenidos que tienen relación directa con los antecedentes e inicios del derecho ambiental, el marco normativo de las matrices ambientales agua, suelo y aire, pero además también vamos a tener en cuenta el marco normativo del manejo de residuos y el marco normativo de acción contra el cambio climático. Los contenidos previstos le brindan la oportunidad de conocer el marco legal base de cada una de las matrices ambientales antes citadas. Así, dependiendo de cada actividad productiva, usted va a poder vincularlo con las exigencias normativas. Estoy segura de que este curso va a resultar muy fructífero porque les va a permitir adquirir competencias necesarias para cualquier campo laboral. Desde la institución creemos en que ustedes darán su mejor esfuerzo y estudiarán con gran dedicación para aprobar este curso. Recuerden que los resultados dependen únicamente de su actitud, del esfuerzo y de la dedicación. Bienvenidos a este nuevo curso. Éxitos en su proceso de aprendizaje.